Ah, ah, ah, ah, sí. ah, ah, Yo no confío en nadie Que la confianza no se ganó Sé bien quién fue el hipócrita Que ayer me falló Yo no confío en nadie Que la confianza no se ganó sé bien quién fue el hipócrita que ayer me falló Amistades pasajeras, no lo confunda con negocios Soy enemigo de socios sucio perdido en el ocio, guacho, como sé que todos, muchos nacimos en el barrio Rejales, o poco tuya, quedaste loco Como tú conozco, otros morros tontos se la pasan haciendo el oso Caben los, los falsos, mal, las acciones hablan, mi hijo te va marcando, marcando. Karma, cura, caro. Esto es por todos todo los, los que, que se marcharon. No me quedo sentado Ten de brazos cruzados. cruzados. Sé quién está conmigo, ya que nunca le he importado. No todos son reales, mucho hater camuflado. El hielo lo tendería ya quedaste clavado. Barrio mirando los que se fueron Se queman solitos por un par de pesos Andy L.R. sacando padela del río Llegan los textos, con esos me quedo puro leal y real, tigre sacando con queso Antes los malos del cuento Acabar. Buscando el trofeo, metiéndole chingo de huevos No cualquiera le atora, gesto, mando en mano derecha siguen en las puertas abiertas, me busca tu nena Dime que quiere ver, el chile no hay solita Se quema la cama, nunca le meta la pata Menos si fueron chicas de pana Hasta el día que menos esperes, por eso te llevo a mi placa Dime qué tanto esperaba No se ganó, sé bien quién fue el hipócrita.